Buscando un software contable fácil de manejar, su software actual cumple con sus expectativas. Ya implementó las NIF.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 Este evento ha sido organizado por la comunidad Contapyme, proyecto que busca capacitarlos de manera gratuita en temas de interés contable, tributarios y empresariales. Actualmente somos más de 50.000 miembros de la comunidad que deseamos crecer día a día como profesionales asistiendo a los cursos gratuitos que brinda la comunidad. Este evento es patrocinado por Contapyme, el software contable líder NIF en Colombia. El día de hoy contaremos con la participación del ingeniero Juan Carlos Zambrano y del ingeniero Argenis Blanco, miembros de la empresa The Factory HK. Buen día, ingenieros, ¿cómo están? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bien, muchísimas gracias. De igual forma, también contamos con la participación del ingeniero Alejandro Toro, gerente comercial de Insoft. Buen día y bienvenidos a todos. Bueno, entonces sin más preámbulo vamos a dar inicio con la sesión de, de preguntas o más bien de respuesta a las preguntas del consultorio sobre facturación electrónica. Bueno, entonces vamos a dar inicio leyendo las preguntas que realizaron los participantes en la sesión del día de ayer. La primera pregunta la realiza... Ah, bueno, eh, cabe hacer una aclaración antes de iniciar. Como hay varias preguntas que son iguales, ¿Cierto? Lo que hicimos fue como condensarlas, unirlas, para no dar respuesta pues a todas, a, a poner una pregunta varias veces, siendo pues como tal del mismo tema. Entonces, para que tengamos eso en cuenta, si de pronto la pregunta de alguno de ustedes no se lee acá, pero está dentro de las que tenemos. Tenemos una pregunta de la señora Marcela de Osa. Las empresas que actualmente facturan por computador, ¿cómo sería la transición a factura electrónica? Ok, perfecto Según el artículo 20 eh, del decreto 2242 del 24 de noviembre del año 2015 El artículo 20 trata de lo que es la transición Entonces vamos a leer un fragmento del artículo para entender un poco de qué trata Y pues se hace una, pre una breve interpretación Listo, vamos a mostrar entonces algún documento ingenieros. Sí, por favor, artículo 20 Listo uh -huh. Muy bien Listo. Entonces el artículo dice así, una vez los obligados a facturar electrónicamente sean habilitados de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de este decreto y deban comenzar a expedir factura electrónica bajo las condiciones establecidas en el mismo, deberán cesar la expedición de la factura electrónica prevista en el decreto 1929 del 2007 y o la factura por computador prevista en el artículo 13 del decreto 1165 de 1996 y su reglamento, así como la factura por talunario si fuera el caso, eh, perdón, así como la factura por si por el caso, la numeración autorizada en estos eventos será inhabilitada debiendo seguir para el efecto del procedimiento que señala la DIAN entonces, eh, las operaciones que el obligado venía facturando en cualquiera de las formas de que trate este numeral deberán en adelante ser facturadas electrónicamente en las condiciones de este decreto entonces, eh, el artículo precisa de que una empresa que venga facturando por computador y tenga la necesidad o bien sea por la fecha límite de, de la ley 18-19 que es 1 de enero del año 2019 eh, debe cesar la facturación por computador y empezar con la facturación eh, electrónica debido a que la factura por computador quedará inhabilitada completamente eh, obviamente el, el proceso a seguir es que solicite ante la DIAN en el WISCA para ser exacto eh, la nueva resolución de numeración de facturación electrónica muy bien, ingeniero. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a continuar. La siguiente pregunta es de la señora Jennifer Jennifer Paola Amador Vega. La diferencia entre la factura XML y la representación gráfica no queda aún clara. Perfecto. Básicamente, eh, cuando hablamos del proceso de facturación electrónica o en el universo, en el mundo de la facturación electrónica, necesariamente se eh, habla de dos documentos principales la factura electrónica como archivo XML y la representación gráfica que es el PDF ¿okay? entonces en este sentido siempre siempre vamos a generar de la factura electrónica un XML ese documento de XML es el que tiene la estructura definida por la DIAN en donde van a estar eh, establecidos o establecida toda la información de la factura la representación gráfica de ahora en adelante ya no será una factura. La representación gráfica es únicamente la traducción o, digamos, la foto de ese XML. Esto porque el XML tiene una, digamos, una estructura a nivel de codificación que va a ser muy difícil entenderla eh, por una persona que no tenía conocimiento eh, digamos, de expertos eh, en, ese, en esa materia el PDF que es la traducción de ese XML, si sí lo puede leer una persona lo puede entender, lo puede incluso imprimir para archivar aunque esperamos que no sea lo más, eh, lo, lo, lo más recurrente pero el PDF es el, el documento que si sí pueden entender, imprimir eh, leer y en base a ese documento, ya una vez eh, leído, pueden hacer la aceptación o rechazo de la factura electrónica Ok, muchísimas gracias. Entonces, en este caso quiere decir que el documento XML es para la DIAN y que la representación gráfica es para que el usuario o el cliente pueda entender lo que está en la factura y la pueda aceptar o la pueda rechazar, siendo el caso, ¿cierto? También, Exactamente. Se, puede, también se puede interpretar que el archivo XML no, no es exclusivo solamente para la DIAN, sino que también puede ser recibido para una empresa, uh -huh. donde la empresa puede, bajo otro modelo, tener un software que o el, o el mismo software que tenga en la empresa, Recoja la información de la factura en formato XML y evite la digitación de nuevo de la factura. Entonces, ya el, lo que pasa es que el XML es como ese archivo, ese lenguaje universal, digámosle, de, de etiquetas, donde ya la empresa va a poder trabajar con ese documento para recepción de información, para acomodar, para presentar informes, no solamente para la DIAN. Lo que pasa es que, como decía eh, el señor Argenis, no todo el mundo tiene la capacidad de pronto de conocimientos en, en la parte de sistemas de interpretar ese archivo XML, es por eso que la representación gráfica, que es mucho más para nosotros usuarios finales, podemos ver lo que está indicado en la factura. Muy bien, bueno, vamos a continuar con la pregunta eh, del asistente Mau Acosta Ortiz. ¿Qué pasa en una población donde ésta no cuenta con acceso a internet como es el caso pues, de, algunas, de algunos departamentos como Chocó, eh, ciudades como Quito, o Tumaco, donde el acceso a Internet es limitado a la tecnología. Sí, correcto. En ese sentido, la DIAN ha establecido un laxo de 48 horas para poder transmitir la factura electrónica. En ese sentido, estas personas o este conjunto de de sectores pueden generar una factura electrónica y tomarse el tiempo adecuado para poder transmitirla correctamente ante la DIAN y ante el adquiriente. La DIAN también está tomando en cuenta lo que van a ser las limitaciones técnicas posibles para algunos sectores en la emisión de factura electrónica. Entonces, en esos sentidos, recomendamos conversar el punto de estos sectores con el representante de la DIAN que eh, puedan acceder. Muy bien, muchísimas gracias, ingeniero. Bueno, vamos a continuar con la pregunta del señor David Steven Spiti valer Él pregunta, o más bien en la sesión eh, él nos indicaba, eso quiere decir que mis proveedores también deben contar con facturación electrónica Si mi empresa le corresponde facturar electrónicamente Ok, perfecto eh, No necesariamente Digamos, el que va a estar obligado a emitir la factura es el contribuyente En caso de que sea una persona que haya quedado obligada por la Dian, En caso de que no, digamos que tiene fecha límite primero eh, de enero el caso es que eh, de ninguna manera él como facturador electrónico debe obligar a su proveedor a que le emita una factura electrónica. Eso va a venir más atado eh, por la fecha límite. Digamos que ese proveedor, lo más que puede esperar, lo más que, que digamos puede retrasar el proceso para él iniciar con el proceso de facturación electrónica, es el primero de enero del año 2019. E incluso no puede esperar esa fecha, porque digamos que esas implementaciones las deben hacer previas al primero de enero. Entonces, eh, en resumen, la persona que factura electrónicamente, factura electrónicamente él, no tiene la necesidad de obligar al pro, a su proveedor para que lo haga eh, electrónico. ¿bien? Él puede, en este momento, de su proveedor seguir recibiendo facturación en papel o por computadora. Muy bien, ingeniero, muchísimas gracias. Eh, bueno, tenemos una pregunta del señor Carlos Andrés Velázquez. ¿Cómo hacen aquellas empresas quienes facturamos menos de 10 facturas en el mes? Perfecto, exactamente igual. Y volviendo un poco al, al punto inicial de la, de la primera pregunta que hicieron, eh, cuando hablamos de ese periodo de transición, es el 100% de la facturación. No importa si ese contribuyente emite una, 10 o 100 facturas. Eh, digamos que las 10 que tiene contemplada esta persona deben ser electrónicas. Muy bien, muchísimas gracias. Pregunta a la señora Lucy Reyes, si mi cliente está en el exterior, ¿cómo se realiza el proceso? Ok, perfecto. Eh, en el caso de clientes para el exterior, está contemplada una facturación de exportación. Eh, digamos que la factura de exportación tiene sus características eh, particulares, eh, en el escenario de factura electrónica, igualmente se le reporta esa factura de exportación con las características particulares a la DIAN en un archivo XML y al cliente en el exterior se le hace llegar su correo electrónico con el XML y con el PDF igualmente. Muy bien. Bueno, eh, nos pregunta la señora Daniela Cifontes. Si surge un error a la hora de facturar, por ejemplo, con relación al monto. Se puede hacer el arreglo sin mayor perjuicio, sin tener que pagar algo adicional por arreglar la factura. ¿Cuánto tiempo hay para arreglar la factura? Perfecto. De ahora en adelante, en el escenario de facturación electrónica, cualquier documento que sea reportado a la DIAN, cualquier documento que se emita, va a ser entregado a la DIAN en tiempo real. Esto quiere decir que el esquema de facturación electrónica en Colombia no permite una modificación de esa factura eh, una vez que se haya emitido. La única forma de realizar una modificación de esa factura electrónica emitida Gracias. es obligatoriamente generando una nota de crédito y esa nota de crédito eh, digamos que va contemplado en el, eh, dentro de las transacciones eh, adquiridas por el contribuyente para poder transmitir esa información entonces eh, el ejercicio de hoy día es cualquier factura que haya sido emitida por muy pequeño que sea el error se debe generar una nota de crédito muy bien, ingeniero. Muchísimas gracias. El señor Jason Saavedra nos pregunta, ¿se puede reportar a la DIAN las facturas generadas sin hacerlo a través de un proveedor tecnológico? Eh, la verdad es que sí. El decreto 2242 contempla eh, en un inicio que cualquier empresa puede hacer su propio desarrollo, siempre y cuando cumpla con todas las resoluciones eh, técnicas que indica la DIAN. Obviamente eso tiene, eh, digamos, ciertas repercusiones perdón, eh, a nivel técnico, ya que es una empresa que debe contar con toda una infraestructura bastante robusta para, para poder realizar esa conexión con la DIAN. Eh, debe tener, digamos, eh, la capacidad de conocer muy en profundidad lo que es un control fiscal, ya que vienen muchos cambios o muchas adendas a esa ley y son cambios que ellos deben estar allí gestionando, eh, digamos, por el tiempo que dure la, eh, la facturación electrónica. Entonces, eh, esto eh, digamos que no es un, un sistema que uno adopta y simplemente ya, eso funcionó y nunca más se tocó. La verdad es que esto hay que estar encima de ello, eh, hacer inversiones, eh, digamos... Eh, eh, seguidas ya que exacto ya que va a venir mucha modificación y son modificaciones que vamos contemplando eh, cada vez que la Dian requiera las modificaciones muy bien bueno creo que la siguiente pregunta está todavía relacionada con, con esa que acabamos de responder la señora Margarita nos preguntaba que si la empresa realiza su propio desarrollo y la Dian lo avala pues que si era viable hacerlo Sí, señor. Sí, total. Siempre y cuando tengas aceptación de la DIAN, siempre y cuando tenga la comunicación efectiva con la DIAN y sobre todo, eh, yo digo que eso es lo más importante, que cumpla con la infraestructura necesaria. Muy bien. Bueno, nos pregunta la señora Marcela de Osa ¿Es recomendable ofrecerse a facturar electrónicamente de forma voluntaria para no generar tra traumatismo a finales de año en la DIAN? Sí, totalmente. Eh, de hecho, más que posturarse como una persona voluntaria a facturar electrónicamente, eh, es la recomendación que hacemos nosotros como de factor IHK, como proveedor tecnológico de confianza, al observar nosotros de una manera muy cercana eh, cómo se está dando el efecto del mercado. Ya estamos en, finalizando febrero del año 2018, las empresas tienen 10 meses para hacer las implementaciones y estas implementaciones no son sencillas, no se hacen de un día para otro. No solo eso, viendo el tamaño de mercado que hay, la cantidad de contribuyentes que hay, y los pocos proveedores tecnológicos que ofrecen ese servicio eh, yo creo que a final de año vamos a estar hablando de eh, Dios quiere y no, pero un colapso en el sentido de que eh, los proveedores tecnológicos no van a tener la, la, digamos la mano de obra suficiente para atender todo el mercado eh, a último momento entonces la recomendación siempre es que por favor lo hagan de forma voluntaria y que por favor lo hagan eh, de, una, con una de una forma este por anterioridad, mejor dicho. ¿Okay? Muy bien, bueno, si complementamos gracias. algo y hay que tener en cuenta eh, que ese aplicar voluntariamente en este momento implicaría, dando la aceptación también de parte de la DIAN, pues tener como un tiempo de seis meses para la implementación. Entonces, miren que no solamente es contar con el tiempo de la fecha límite, sino también con los tiempos establecidos para, para hacer todos los procesos, los pasos que se, me, que se indicaron. Y que, que también pues, van llevando una espera y que pues, no es bueno y conveniente empezar con esa solicitud o, o hacer esos trámites a o sea, partir la fecha de, de octubre o noviembre, cuando ya quedaría pues, un, un, una fecha muy, pues, muy pequeña para empezar ya el primero de enero. Muy bien, pues, muy muchísimas gracias. Eh, la, la señora Ana Milena Ramírez Muñoz nos pregunta que si el proceso de facturación electrónica para servicios es igual que para productos, para elementos tangibles. Ah, ok, perfecto. Eh, sí, la realidad es que sí. Tanto los productos que vende una empresa como los servicios que ofrezca deben ser eh, facturadas electrónicamente. Bueno, muchísimas gracias. La señora Luz Dari Restrepo nos pregunta si el cliente no tiene el correo electrónico, ¿qué debemos hacer? Bueno, en el caso de que el cliente no tenga el correo electrónico, la legislación y la normativa permite al adquiriente exigir en qué forma puede recibir la factura electrónica. La factura electrónica se puede recibir de, de forma electrónica, vía un correo electrónico o vía cualquier solución de interoperación del XML, pero también la factura electrónica se puede recibir de forma física, por medio de la impresión de la representación gráfica. En ese sentido, un cliente puede decirle al cliente emisor, yo quiero recibir la factura de forma física y el, el contribuyente emisor debe imprimir una representación gráfica de la factura electrónica emitida. Bueno, muchísimas gracias. Eh, la señora Ivonne Ramírez nos pregunta, si el correo de la persona eh, a quien se envía la factura no tiene confirmación de lectura, ¿cómo saben que la recibió? Eh, estos casos este, debemos tomar en cuenta de que en la solución de, de factoria HK hay un procedimiento y hay una solución donde... El adquiriente puede manifestar recepción, aceptación, rechazo, inconformidad sobre la factura electrónica recibida. Sin embargo, el contribuyente tiene la responsabilidad de la entrega de la factura electrónica. En este sentido, si el adquiriente no manifiesta voluntariamente la recepción de dicha factura, deberá existir una gestión adicional por parte del contribuyente para dicha recepción. En estos escenarios es importante conversar de que son son principalmente para mercados donde la facturación ocurre a crédito. Porque una facturación que ocurrió de contado por un proceso ya pagado se debe establecer como una factura aceptada tácitamente Y este proceso no debe ocurrir. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias. Nos preguntan del usuario Contabilidad de Orión. Si el cliente por determinada razón llega días que no ha revisado el correo, por lo cual no ha visto la factura, ¿en el explorador se puede visualizar el número de teléfono del cliente para localizarlo? Claro, totalmente. Eh, recordemos que eh, los datos de la factura electrónica provienen del sistema. Uh -huh. En el sistema la persona generalmente debe tener todos los datos contemplados del cliente nombre eh, razón, o razón social, eh, identificación como cédula de identidad o NIF, correo electrónico, número de teléfono, dirección, ciudad, país. Entonces eh, ya la persona una vez que genera la factura electrónica tiene en la factura los datos del eh, cliente al cual está haciendo llegar la factura. Entonces eh, la responsabilidad digamos de obtener todos los datos de los clientes es del contribuyente. Entonces, eh, es una recomendación que sí si hacemos eh, con tiempo y parte del proceso de la facturación electrónica es recabar y unir o unificar todos esos datos de los clientes y actualizar esa base de datos para tener, eh, digamos, la mayor cantidad de datos posible para poder distribuir la factura electrónica al cliente. Bueno, muchísimas gracias. La señora Deyanira Suárez nos indica que haya le queda una duda con respecto a la numeración de la facturación electrónica. Y es que si se va a manejar una numeración diferente a la que la empresa ya tiene autorizada por la DIAN. Sí, totalmente. Recordemos cuando vimos al principio del artículo 20, eh, ya toda resolución anterior queda completamente inhabilitada. Empieza a regir lo que es la facturación electrónica y tiene que surgir el procedimiento, eh, digamos, correcto para poder solicitar ese nuevo rango de numeración. Para resumir un poquito, o mejor dicho, para comentarles un poco cuál es ese, ese procedimiento, eh, la empresa se debe postular como voluntario ante la DIAN, debe seleccionar un proveedor tecnológico, debe esperar en un, un lapso eh, que la DIAN se toma para emitir esa resolución de habilitación para que puedan iniciar el proceso de facturación electrónica, deben actualizar el RUT con la responsabilidad 38, que se refiere a facturado electrónico voluntario, y con el RUT. Eh, actualizado es que se puede solicitar el nuevo rango de numeración de facturación electrónica con su prefijo. Muy bien, ingeniero. Muchísimas gracias. Nos pregunta el usuario Más Vida, Viajes y Turismo. En el caso cuando se manejan varios clientes, en especial personas naturales, ¿cómo se debe generar la factura? Caso práctico, una clínica odontológica, en la cual al día pueden entrar entre 50 y 100 pacientes. Perfecto, eso es exactamente igual. Como les comentaba, deben tener la mayor cantidad de datos del cliente en caso de que no los tenga. Supongamos que es una persona nueva que se está acercando al establecimiento, se deben solicitar todos los datos correspondientes para poder generar lo que es la factura electrónica. Eh, hay que tener muy claro que por lo menos eh, el día de hoy el post todavía no está reglamentado por la DIAN. Entonces, hay que ver muy puntualmente eh, cuál es este caso para saber muy bien, digamos, eh, si aplica la facturación electrónica o no. Muy bien, bueno, muchísimas gracias. La señora Clara Judith Obregón nos pregunta, ¿cómo se hace si el cliente dentro de las 48 horas no abre el correo? ¿En qué estado queda esa factura en la DIAN? ¿Cómo se asegura que el cliente sí recibió la factura? Sí, eh, complementando lo que previamente habíamos comentado, la, la responsabilidad de la entrega de la factura es del contribuyente. Aquí hay una pregunta por un lapso de tiempo que es distinto. La DIAN no queda a la espera de la recepción de la factura. En el mismo momento en que emitimos una factura electrónica, le estamos eh, registrando a la DIAN un conjunto de impuestos y tributos que se corresponden al servicio prestado o al producto vendido. Las 48 horas establecidas es el, es el lapso de tiempo que la DIAN le da al contribuyente para entre el momento en que emitió la factura y el momento en que se implementó el control fiscal. Es decir, en el momento en que se le entregó dicha factura a la diaria. Ese es el lapso de 48 horas. Y no debemos eh, relacionarlo con los lapsos de tiempos correspondientes entre el emisor contribuyente y el adquiriente, que son distintos y corresponden al negocio. Bueno, muchísimas gracias. La señora Mari Porras Mateus nos indica: en el caso de la devolución, cuando es mercancía, pues no hay inconveniente. Pero si se trata de un servicio que lo rechazan porque no quedó bien, la descripción, ¿cómo operaría? Perfecto, igual que el caso anterior: eh, si hay un error, bien sea por una mala descripción de un servicio, o bien sea un error en la factura por algún monto mal establecido, o bien sea el error en la factura. Eh, por un producto mal facturado, eh, la solución siempre será nota de crédito. Emiten la nota de crédito con esa factura que tuvo el error asociada y la DIAN de esa manera ya no toma en cuenta esa factura o digamos que hace el cruce correspondiente para anular dicha factura y eh, el procedimiento es entonces generar una nueva factura con la corrección del, de la descripción del servicio o con la corrección del, de la descripción del producto. Bueno, tenemos una pregunta de la señora Lesbia Púa. En el sector salud, las facturas llevan unos anexos. ¿Cómo se enviarían dichos anexos? Ahí sí, este, eh, es un escenario muy común y necesita un análisis particular del de caso de negocio. Eh, la solución de de checada permite la construcción de un email que contiene la factura electrónica, contiene la representación gráfica y puede contener anexos digitalizados que acompañen a este proceso de facturación. Pero, por supuesto, las limitaciones de, de, de dicho envío también están restringidas a las capacidades de transporte de un email, de información, hay sectores de mercado que tal vez la cantidad de anexos que deben tramitar son de, son de dimensiones más amplias. Podemos estar hablando de 100 megabytes, 200 megabytes, gigabytes. En ese sentido ya nuestra recomendación es que tengan una solución de exposición de contenido que acompañe el proceso de facturación electrónica y en el proceso de facturación electrónica entreguemos como anexo son links al portal de contenido de tal manera de que el contribuyente emisor pueda entregar toda la información de negocio que requiere al adquiriente de una forma adecuada, controlada y cumpliendo correctamente el control fiscal y cumpliendo correctamente las necesidades de negocio. Muy bien, eh, ahí complementamos algo también dentro del sistema Contapyme, es, es importante conocer esto, manejamos diferentes tipos de documentos electrónicos, o sea, eh, vamos a referir no solamente a documentos electrónicos en esta explicación que voy a dar, a lo que ya sabemos que tenemos que entregar electrónicamente es a Saradian, es decir, la factura de venta, las notas crédito, las notas de débito. Internamente dentro de ContaPyme podemos trabajar distintos documentos electrónicos que ya se pueden generar en diferentes formatos, por ejemplo, en formato HTML. Con esta descripción, lo que podemos hacer es que también podemos tener a esos documentos anexos. Si yo tengo un anexo fijo a un documento, por ejemplo, una cotización, entonces dentro del sistema podría enviar el documento con su estructura gráfica en el, HD, en, el, en, el, en el formato HTML más los anexos que se tengan. De igual forma, si tuviésemos la factura dentro del sistema ContaPyme, vamos a mandarle hacia el proveedor tecnológico toda la información necesaria para que se genere el archivo XML. Él va a generar el archivo XML, la representación gráfica. Pero internamente dentro de Contapyme también va a quedar la factura como originalmente la puede manejar el sistema, pero también con los anexos que se puedan tener. Entonces allí se generarían anexos en formato HTML para que también puedan ser enviados al cliente que digamos de esa es una parte del, de, de, del, del producto o de, de la actividad de la empresa como tal que para la DIAN, por ejemplo, esos anexos no le interesan. Esa no es la finalidad de la DIAN con recopilar la información en la estructura XML. Muy bien, buen ingenieros, muchísimas gracias. Tenemos una pregunta de la empresa Contextel Cold. ¿La firma de la factura es interna o transparente dentro del proceso? Sí, este, el, para tratar de, de, de aclarar un punto. La firma, la firma correspondiente a la factura electrónica proviene de un proceso criptográfico donde a partir de un certificado digital el contribuyente representado por dicho certificado digital manifiesta ese documento electrónico como, eh, eh, como legal como auténtico y como proveniente de sus propios procesos. En la solución de, de facturación electrónica a través de un proveedor tecnológico es muy común que el contribuyente en vista de autoridad al proveedor tecnológico para que el proveedor tecnológico pueda estampar dicho, dicha firma electrónica a través de este proceso criptográfico que es, un, que es algo más complejo tecnológicamente y el proveedor tecnológico brinda dicho servicio al contribuyente para autenticar que todo documento electrónico que surge de esta plataforma y de esta solución es una factura electrónica auténtica y correspondiente al proceso de facturación de dicho contribuyente. Eh, dentro del proceso este, de facturación electrónica, eh, este elemento está inmerso dentro del XML. La factura, la factura del XML es un, una información binaria dentro del XML que garantiza que toda esa factura que es ese documento es, no ha sido alterado, no ha sido violentado, es original y representa la intención de la prestación de servicio y del registro de la prestación del servicio que el contribuyente emisor puso en él en el momento de la venta bueno ingeniero muchísimas gracias eh, la señora Daniela Sifontos nos pregunta qué tiempo se tiene para emitir la factura por ejemplo si yo facturo al día siguiente una venta del día anterior debo colocar la fecha del día anterior o tendría 48 horas para reportarlo las 48 horas como, como comentamos en una pregunta anterior corresponden al la, lapso de tiempo que autoriza la DIAN para que entre el momento de la emisión de la factura y el momento de la entrega de la factura a la DIAN debe ser menor a 48 horas. La facturación, correspondiente, la facturación debe corresponder al momento del acto de la venta. La fecha de emisión debe ser fidedigna al, al proceso de venta eh, entre el adquiriente y el contribuyente emisor. En este caso, como lo plantea este, la persona que tiene la inquietud, el ejemplo que coloca lo consideramos adecuado. Cuando manifiesta la factura y cuando genera la factura electrónica, registra adecuadamente los datos del momento en que ocurrió la venta. Muy, Muy bien. Bueno, tenemos una pregunta del señor Darwin Urriola. ¿Qué requisitos debe cumplir un proveedor tecnológico? Perfecto. Eh, ¿Puedo mostrar por favor eh, el artículo 12 del decreto 2242? Bueno, en ese momento ya lo podemos visualizar. Ok, perfecto. Entonces, el artículo 12 del decreto 2242 contempla lo que es la autorización de proveedores tecnológicos. Eh, para hacer un resumen breve y después ver los puntos, eh, lo primero que, eh, digamos, solicita la DIAN para uno poder ser un proveedor tecnológico es que uno previa solicitud de la autorización. Uno como, como empresa ya sea un emisor de factura electrónica. Entonces, de facto, IHK, antes de ser proveedor tecnológico, fue habilitado por la DIAN para ser un, un emisor de factura electrónica. Ese, digamos, que es el requisito básico o uno de los principales requisitos para ser proveedor tecnológico. Después tenemos, eh, lo que indica acá, tener vigente y actualizado el registro único tributario, que es el RUT, eh, ser responsable del impuesto sobre las ventas y pertenecer al régimen común, estar acreditado con certificación ISO 27001 sobre el sistema de la seguridad de información vigente. Bien, en caso de que una, un proveedor tecnológico no tenga actualmente la ISO 27001, entonces tiene dos años completos para buscar esa certificación. En caso de que no, eh, digamos, dentro del periodo de los dos años, no pueda certificarse con la ISO 27001, entonces la DIAM va a tener todo el derecho, toda la potestad para revocar esa autorización. El punto cuatro es eh, poseer para la fecha de la presentación de la solicitud un patrimonio líquido igual o superior a 20.000 VT. Y unos activos finos que representen por lo menos el 50% del patrimonio líquido. En este caso, se aceptarán estados financieros certificados por contado público o revisor fiscal. En todo caso, la ADIAN podrá efectuar las verificaciones consideradas pertinentes. Y como último punto, cumplir con las condiciones de operatividad tecnológica que señale la ADIAN. Esos son básicamente los requisitos eh, que nos solicitan a nosotros como proveedor tecnológico para poder ofrecer, digamos, el servicio y poder operar eh, en Colombia. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias. La señora Nancy Alfonso nos pregunta, contablemente se deben guardar todos los documentos de soporte por cinco años. ¿Estos deberíamos imprimirlos y guardarlos también? Según el Estatuto Tributario, actualmente eh, la información de las facturas, o la factura en sí, mejor dicho, se debe resguardar por un periodo de cinco años, contando eh, del primero de enero del año siguiente en que se empezó a ofrecer el servicio. De facto, HK en este sentido ofrece un resguardo de esa información, una conservación de esa información durante unos seis años, completos, completamente en línea, eh, en un portal que va a estar a disposición del cliente. Eh, actualmente, bajo el escenario de factura electrónica, ya no es necesario imprimir la factura para tenerla en la contabilidad. Digamos que eso es parte de los beneficios que ofrece la facturación electrónica en cuanto a reducción de costos ya la impresión de la factura electrónica no es necesaria para eso la digamos que el contribuyente va a tener distintas opciones eh, tecnológicas en donde va a poder ingresar y observar la factura observar la información en el momento que lo desee sin necesidad de imprimirla el original es el documento digital exactamente Lice, ingeniero, muchas gracias. Nos pregunta nuevamente la empresa Fruinza SAS. Desde este momento puedo ir modificando y anexando los correos de mis clientes en cada uno de ellos sin haber pedido la autorización a la DIAN. Sí, totalmente. La idea, en un principio, es que previo al inicio de la facturación electrónica por cualquier contribuyente, por cualquier usuario que tenga ContapyMe o Arrowin, eh, recomendamos. Que se haga una actualización de base de datos, de datos de los clientes, valga la redundancia, eh, para poder tener allí, digamos, la mayor cantidad de correos electrónicos y poder ofrecerle el envío de la factura a través de, de un medio tecnológico como lo el correo electrónico al cliente. Para empezar a recabar todos estos datos, esas actualizaciones, tener todo esa, digamos, eso bien compilado, no es necesaria la autorización de la Dian. La autorización de la Dian, eh, digamos que eh, inicia cuando la persona ya está decidida a empezar el proceso de facturación electrónica. Allí sí debemos reportarle de a la Dian el interés de facturar electrónicamente. Antes, no. Listo, Ingeniero, muchas gracias. Nos pregunta el señor Rubén Darío García. Si se usa el software de la DIAN, ¿se omite el uso de proveedor tecnológico? Mm, ahí hay que conocer un poco, este, digamos, la, el objetivo que tiene la DIAN con ese portal gratuito que quiere empezar a ofrecer. Eh, la verdad, la realidad del mercado es que eh, actualmente mm, la DIAN va a decidir eh, por cuenta propia ¿Cuál es el sector del mercado que va a tener autorización, va a tener los permisos eh, para utilizar ese portal gratuito? Eh, realmente no es como funciona en otros países, en donde el órgano tributario eh, destina, digamos, una, una plataforma totalmente gratuita para que entre cualquier persona, cualquier contribuyente, genere una factura. En el escenario colombiano, eh, la DIAN va a decidir y va a designar cuál es ese sector. No va a ser, eh, digamos, por voluntad propia que uno va a poder utilizar ese portal. Bueno, ingeniero, muchas gracias. Eh, nos pregunta el señor Andrés Montoya, ¿dónde puedo consultar la lista de proveedores, de proveedores tecnológicos autorizados? Bien, eh, cualquier persona puede consultar Dentro del MUISCA, se inicia sesión en el MUISCA, eh, van a la parte eh, izquierda del MUISCA donde se despliega el menú eh, del MUISCA, buscan la parte de facturación electrónica y dentro del de submenú de facturación electrónica van a conseguir el catálogo de participantes. En el catálogo de participantes van a, van a encontrar suscritos todos los proveedores tecnológicos que está autorizado, que, que la Dian ha autorizado hasta el día de hoy, van a conseguir todos los facturadores electrónicos que ya están facturando electrónicamente y van a conseguir información de los adquirientes eh, que se han registrado para recibir factura electrónica. Muchísimas gracias, ingeniero. Tenemos una pregunta de la señora Rosa García. La Dian va a suministrar algún software para registrar las facturas? Sí, como comentábamos anteriormente, eh, la DIAN va a proveer ese servicio, ese software, lo que no va a ser es eh, gratuito para toda la población, ni para todos los contribuyentes. Como comentábamos, eh, la DIAN va a sectorizar ese servicio, ellos van a definir y decidir quiénes son los que van a poder utilizar el servicio, por lo que digamos que, eh, y, y complementando un poco la respuesta anterior, eh, sí va a ser eh, dispendioso el uso de un proveedor tecnológico en caso de que la DIAN, por supuesto, no la autorice para utilizar ese portal gratuito. Bueno, muchísimas gracias. Nos pregunta el señor Luis Alonso Vera, ¿la estructura del archivo XML es constante y toda esa información se debe enviar a la DIAN? Eh, la estructura del archivo XML que, que implementó la DIAN para el proceso de facturación electrónica eh, está basado en un estándar internacional eh, definido como VL, que representa un lenguaje estandarizado para procesos de negocio. Este, este XML tiene elementos normados por la DIAN que son de carácter obligatorio. Es obligatorio definir, el, es obligatorio el firmado, es obligatorio este identificar la numeración, es obligatorio eh, identificar el emisor, es obligatorio identificar el receptor, es obligatorio identificar los productos y servicios, es obligatorio eh, identificar los, eh, en la parte de impuestos, pero adicionalmente, el XML cuenta con campos donde el emisor y el contribuyente pueden, pueden conseguir información de negocio. Ejemplo, el, el, nos interesa el nombre del vendedor, nos interesa el número de cuenta, nos interesa el, el, la localidad de entrega, nos interesa este, el número de orden de compra. Entonces hay información propia de negocio que está acostumbrado el mercado a visualizarla en la factura electrónica y esa, y esa información tiene oportunidad de entrar también al XML. A la Dian le llega el XML de la factura electrónica, o sea, la Dian recibe eh, una a una, cada una, de, cada una de las facturas electrónicas generadas por, por el mercado y por la economía nacional. Eh, por lo que hay componentes estáticos y componentes dinámicos dentro de XML, pero en su absoluta totalidad va a llegarle a la Diana. Muy bien, ingeniero, muchísimas gracias. Nos pregunta la señora eh, Diana Carolina Sierra. Los que no designen la DIAN y actualmente tengan resolución para facturar en papel, deben también pasarse a la facturación electrónica. Bien, según la ley 1819, que no es más que la reforma tributaria, eh, todos los contribuyentes tienen una fecha límite absolutamente todos los contribuyentes que paguen IVA, declaren IVA e impuesto al consumo. Eh, esa fecha límite, como hemos venido comentando, es el primero de enero del año 2019. Se supone que a partir de esa fecha ya todas las resoluciones anteriores, llámese en papel, en computador, eh, o factura electrónica del 1929, digamos, del decreto anterior, queda totalmente inhabilitada y empieza a regir lo que es la facturación electrónica del decreto 2242. Muy bien establece también ese artículo 308 de, de la ley 1819 que la DIAN va a tener. Eh, la potestad de obligar a ciertos contribuyentes a que inicien el proceso de facturación electrónica antes de esa fecha límite ¿Bien? hoy día ya hay dos resoluciones de obligatoriedad que incluyen una, apro, aproximadamente unas 4.000 empresas para que inicien el proceso de facturación electrónica de manera obligada entre el 29 de junio y el 1 de septiembre ahí están los dos grupos digamos de obligados Todas las empresas, todos los contribuyentes que quedan por fuera de esos listados tienen fecha límite primero de enero. Muy bien, ingeniero. Muchísimas gracias. Nos pregunta la señora Shirley Arango, ¿cómo sé si mi empresa debe facturar electrónicamente? Perfecto. Eh, si es una empresa que tiene una resolución de numeración eh, contemplada como factura electrónica del decreto 1929 ya esa persona por resolución está obligada y tiene fecha límite 29 de junio del año 2018 para iniciar su proceso si esa empresa es gran contribuyente tiene eh, por resolución está obligada a facturar electrónicamente y tiene fecha límite 1 de septiembre del año 2018 para, para iniciar con el proceso en caso de que esa empresa eh, declare IVA, sea contribuyente declare IVA, pague IVA e impuesto al consumo, entonces va a estar obligada a partir del primero de enero del año 2019 ¿bien? Bueno, muchísimas gracias nos pregunta la señora Sandra Ruiz ¿dónde encuentro la lista de obligados? en estos días se reglamentó a los grandes contribuyentes Sí, perfecto eh, en la página de la DIAN están dispuestos allí los dos decretos eh, de obligatoriedad, eh, perdón, las dos resoluciones de obligatoriedad. Eh, se las comento para que eh, las puedan ubicar rápidamente en internet o en la DIAN directamente. Eh, la primera resolución de obligatoriedad o de obligados corresponde eh, a la resolución 72 del 28 de diciembre del año 2017. Y el segundo grupo de obligado por la segunda resolución tiene el número 10, resolución 10, del 6 de febrero del año 2018. Eh, en internet o en la DIAN se puede conseguir y ubicar rápidamente esos, esos, esas excepciones. Muchísimas gracias. Nos pregunta la señora Ivonne Ramírez: ¿Están obligados los que escoja la DIAN para facturar electrónicamente, pero todos lo estaremos en algún momento? hasta los que adquirimos inmuebles o las empresas constructoras Sí, perfecto eh, recordemos que el proceso de facturación electrónica está abierto a todos si sí, muy bien eh, la reforma tributaria eh, puntualizó a empresas que eh, declaran IVA, impuesto al consumo, pagan IVA, eh, digamos que los demás sectores en donde, digamos, pueden facturar productos exentos de IVA o con otras características, eh, si ellos ven dentro de la facturación electrónica un beneficio a nivel de mejora de proceso y de reducción de costos, pueden con toda, este, digamos, con, con, con, sin ningún tipo de problema, ...adoptar el servicio de facturación electrónica. Muy bien. Bueno, nos pregunta el señor Carlos Andrés Velázquez. Según entiendo, son todos los responsables de IVA e impuesto al consumo... ...quienes están obligados a la factura electrónica. Sí, totalmente. Eh, según la reforma tributaria, como hemos comentado... Eh, todas las, todos los contribuyentes que paguen IVA, declaren IVA e impuesto al consumo van a estar obligados a facturar electrónicamente a partir del 1 de enero del año 2019. Bueno, la señora Gloria Giraldo nos pregunta, eh, ¿qué tipo de personas jurídicas deben implementar facturación electrónica a junio de 2018? Bien, eso está contemplado en la resolución 72 del 28 de diciembre del año 2017. Allí están contempladas eh, todas las compañías que tenían facturación electrónica antes de que existiera el decreto 2242. Esa facturación electrónica anterior está contemplada en el decreto 1929 del año 2007. Hay muchas, muchas empresas eh, que adoptaron ese modelo de facturación electrónica de hace 10 años. Entonces, todas esas compañías que adoptaron ese modelo de facturación electrónica eh, están obligadas a facturar electrónicamente a partir del 29 de junio del 2018. Bueno, nos pregunta la señora Heidi Montoya, ¿cuando la venta es exenta igual se tiene que facturar de forma electrónica? Eh, siempre y cuando la persona lo requiera, mejor dicho, siempre y cuando lo quiera, eh, sí lo puede hacer. Eh, volvemos al, al, al digamos, al punto anterior, eh, si encuentro en la facturación electrónica un beneficio a nivel tecnológico y de reducción de costos, lo puede adoptar sin ningún tipo de problema, más bien eh, es la recomendación. Bien, debido a que eh, las empresas también de una forma u otra, independientemente de que la factura esté exenta o no, van a empezar a solicitarle a todos los proveedores que le hagan llegar facturas electrónicas, porque en ellos sí hay un interés, digamos, eh, muy grande en mejorar un proceso interno. Muchísimas gracias, ingeniero. Nos pregunta la empresa Fruinsa. ¿podrían especificar las fechas límites? ¿Somos personas jurídicas? ¿Pero cómo sé si somos obligados a facturar electrónicamente? Bien, eh, la única forma de saber si están obligados a facturar electrónicamente o no es si están obligados a través de, los, de las resoluciones que han venido saliendo. Resolución 72, resolución 10. Si están fuera de esas resoluciones, entonces su lapso de tiempo es el que está determinado por eh, reforma tributaria. Primero de enero del 2019. Bueno, nos pregunta la señora Viviana Carolina Acevedo, ¿qué pasa si el 29 de junio no se empieza a facturar electrónicamente? Miren, esas empresas que quedaron obligadas por resolución, eh, que tienen fecha límite, 29 de junio del 2018, y no inician su proceso de facturación electrónica, el artículo 684.2 de lo que es el Estatuto Tributario contempla una sanción eh, bastante fuerte que corresponde al cierre del establecimiento. Entonces, es muy importante eh, no pasarse esas fechas límites y sobre todo porque nosotros, digamos, a, a, al interior de la compañía y como estamos muy inmersos, digamos, dentro de todo el tema de facturación electrónica, eh, la DIAN está siendo muy poco flexible, eh, digamos, cuando toca eh, migrar ya al proceso de facturación electrónica. Entonces, empresa que ya está obligada que tenga que cumplir, la mejor recomendación es que de una u otra forma lo haga. En caso de que no lo haga, la gente está siendo poco flexible y puede llegar a sancionarlo con el cierre del establecimiento. ingenieros, muchísimas gracias. Tenemos una pregunta de la señora Nancy Alfonso. Si no se lleva ningún tipo de control sobre esto, ¿existen sanciones y cuáles serían? Bueno, son las mismas que básicamente están establecidas en el Estatuto Tributario. Eh, la idea es que eh, de una forma u otra las personas adopten... Eh, su control fiscal de una forma muy efectiva para minimizar este riesgo. De verdad que el mensaje de nosotros como proveedor tecnológico es que eh, traten en la medida de lo posible de adoptar el sistema eh, de, con, con tiempo de una forma temprana para minimizar el riesgo de que ocurra alguna sanción. ¿bien? Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, tenemos una pregunta de la señora Mari Porras Mateus. Ella nos dice, ¿quiere decir que esto implica otro costo para la empresa? Um, ¿Pagarle al proveedor tecnológico? Bueno, digamos que ese, ese costo eh, siempre ha estado asociado al proceso de facturación de las compañías. Eh, el proceso de facturación de las compañías contempla un montón de costos alrededor eh, como por ejemplo una impresión como por ejemplo el mensajero enviar la factura impresa a otra ciudad corresponde un alto costo de esa factura eh, digamos que todos esos procesos asociados a lo que es la factura actual eh, va a tender a minimizar y el objetivo principal de la DIAN con el, con, digamos, con el proyecto de facturación electrónica es minimizar costos a nivel de operación en cuanto al proceso de facturación de la empresa eh, digamos que viéndolo un poco más allá, la idea de esto es, eh, digamos, controlar o recaudar la mayor cantidad de impuestos para que paulatinamente toda esa carga eh, vaya disminuyendo a nivel nacional. Por eso el interés... ...de la nación en adoptar un tipo de control fiscal... ...para digamos de una forma u otra minimizar costos y demás... ...entonces eh, eventualmente todos esos costos... ...asociados al proceso de facturación actual... Eh, ...en una menor cuantía... ...son las que va a tener que pagar el proveedor tecnológico... ...generalmente la facturación electrónica... ...es mucho más económica y eficiente... ...que la facturación actual. Nos pregunta el señor Luis Alfonso González... ¿Por qué debe existir como intermediario un proveedor tecnológico? Bueno, el proveedor tecnológico es esa compañía que va a hacer el acompañamiento al contribuyente para que pueda eh, cumplir de manera exitosa con el control fiscal que se está implementando acá en Colombia. Eh, las compañías generalmente eh, tienen su por de negocio, y precisamente no es el control fiscal. Entonces, eh, estas compañías que estamos acá en Colombia ofreciendo el servicio, queremos que sea un proyecto exitoso, que digamos, eh, eh, todos nos beneficiemos de este gran proyecto para que veamos eh, a futuro una mejor calidad en el sentido de, de, de impuestos acá en Colombia. Entonces... Eh, la ayuda que está aportando hoy día el proveedor tecnológico a la DIAN eh, ayudándola a operar todo lo que tiene que ver con la facturación electrónica y con la implementación de, digamos, del, del control fiscal es completamente necesario que exista ese intermediario especialista sobre todo en la materia bien digamos que eh, la infraestructura de la DIAN tampoco está diseñada para soportar absolutamente todas las transacciones del país. Para eso también vamos a estar todos nosotros como proveedor tecnológico filtrando esa información para que a la DIAN le llegue de forma efectiva y, vuelvo y repito, sea un proyecto de total éxito. Allí complementemos algo también que pues, la importancia de un proveedor tecnológico adicionar lo que, lo que dice el señor Argeni, está en toda la parte de la logística, del envío, de la, de la aceptación, del almacenamiento en los servidores para que sí. la empresa o la, la persona que factura pueda tener en cualquier momento en la información disponible y consultarla. Es decir, que detrás de eso pues viene como toda una serie de, de, de beneficios a nivel de lo que es toda la logística de almacenamiento y de recepción de los documentos. Adicional a eso, si el día de mañana la DIAN o dentro de su estructura de facturación electrónica involucra nuevas acciones o nuevos requerimientos, pues sería mucho más fácil para nosotros como empresas hacer ese vínculo con el proveedor tecnológico y el proveedor tecnológico que está dedicado 100% a analizar toda la facturación electrónica, sea quien implemente todos estos nuevos requerimientos y no cada empresa desde su propio bolsillo hacerle un mantenimiento, hacerle un desarrollo que se le va a convertir en plata y después venga, es que la DIAN ya saca una nueva resolución, que tenemos que hacer este manejo. Imagínense tener que organizar de forma individual cada empresa todos los requerimientos que la DIAN, que la DIAN pueda empezar a, a, a solicitar y pues también quedaría muy difícil para la DIAN empezar a recibir información de distintas partes cuando se podría tener un control unificado por algunas personas seleccionadas. Muy bien, ingenieros, muchísimas gracias. Nos pregunta el señor Rubén Darío García. ¿El certificado digital se tramita ante la Dian o con un proveedor privado? Actualmente en Colombia eh, solo hay cinco proveedores de certificados digitales eh, debidamente autorizados por la ONAC. Bien. Eh, eh, si uno ingresa a la página de la ONAC, puede buscar cuáles son esos cinco proveedores que están autorizados para emitir estos certificados digitales. Muchísimas gracias, ingeniero. Eh, bueno, tenemos una pregunta de la señora Vilma Cobos. Tenía entendido, participando en otras capacitaciones, que una vez la DIAN recibe el archivo XML, se genera un código parecido al CUFE, que debe estar impreso en la representación gráfica de la factura. ¿Es esto cierto? En, en, en la representación gráfica debe existir el código único de factura electrónica y debe existir el QR. Una representación gráfica válida de una factura electrónica debe tener estos dos elementos. Adicionalmente, dentro del XML vamos a visualizar la firma digital, pero también vamos a ver el JUFE que es un código establecido como parte del control fiscal. Bueno, tenemos otra pregunta, eh, también de la señora Vilma, donde dice que la empresa puede enviar la representación gráfica de la factura solo con los datos normales más el código QR y el código CUFE al cliente y después, y de forma independiente, hacer la radicación o entrega ante la Dian. Eh, la realidad es que incluso antes de que ocurra esa impresión de la representación gráfica debemos hacer la entrega efectiva a la DIAN del XML Una vez que la DIAN nos acepte y digamos valide previamente ese XML entonces sí podemos proceder a la impresión de la representación gráfica para hacer la entrega en físico Entonces... Eh, en resumen, el primer paso para poder nosotros imprimir la factura y entregarla al cliente es que previamente ya la DIAN la tenga. Entonces, eh, básicamente en tiempo real la DIAN siempre va a tener todas esas transacciones. Ya después se puede eh, ejercer esa impresión para entregarla al cliente. Bueno, eh, nos pregunta nuevamente la señora Vilma. ¿Podrían explicarnos el proceso de lo que pasa con el XML en la DIAN? ¿Qué se genera después? ¿Cómo la empresa adquiriente tiene la certeza de que la factura fue radicada en la DIAN? El, el, el, el ciclo de vida de la factura electrónica este, se origina en, en el ERP, obviamente, en el sistema de facturación. En el sistema de facturación eh, registramos todos los datos correspondientes al proceso de venta. Una vez llega a la solución del proveedor tecnológico, en este caso nuestra solución, nosotros nos preocupamos por la validación de esa información que realmente construye una factura electrónica válida y a posterior eh, generaremos el VL, el XML... Sí, haremos la firma digital, complementaremos completamente eh, la factura electrónica y haremos la entrega o implementaremos el control fiscal, que es hacer la entrega ante la DIAN. La DIAN en estos momentos, en decreto 2242, tendrá un tiempo entre su aceptación, la radicación de la factura y su determinación sobre ese documento. Eh, de factura checa en paralelo está haciendo el delivery de la factura electrónica, entregándola al cliente, capturando los estatus correspondientes a recepción, eh, aceptación o rechazo por parte del cliente, y desde nuestra solución, eh, concentramos todos los estatus de esa factura electrónica entonces de facto, de IHK surte de esta información a todo elemento necesario surte del estatus correspondiente de la dian cuando ya una vez la dian lo acepta va a conseguir esa información en nuestra plataforma cuando ya el adquiriente acepta va a conseguir esa información en nuestra solución entonces eh, de factura checada es un surtidor de todo este ciclo de vida de sus estatus y de los registros de evidencia de cada uno de estos pasos Muy bien nos pregunta la señora Andrea González ¿en POS se emite o no factura electrónica? Todavía no según el decreto 2242, en su artículo 16, eh, estipula que por ahora no será contemplado eh, los documentos equivalentes como factura electrónica. Dentro de esos documentos equivalentes está incluido el POS. Entonces, actualmente... Eh, en la fecha en la que estamos el POS no será factura electrónica esto no quiere decir que en un futuro no lo vaya a ser la DIAN está trabajando para reglamentar y regular todo lo que tiene que ver con la facturación POS y los demás documentos equivalentes para que entren dentro de la factura electrónica ahora bien eh, el punto POS eh, o digamos esa, ese documento equivalente POS eh, es muy importante ya que si una empresa factura por el post... Ya dijimos que no está, eh, digamos, obligada o no va a estar obligada por ahora a emitir la factura electrónica. Pero si ese establecimiento que factura por el post llega una persona que solicita que esa tirilla o esa factura post sea una factura personalizada porque la necesita, eh, digamos, descontar de su declaración de renta, entonces ese establecimiento debe estar en la capacidad de emitirle a esa persona una factura electrónica debido a que la factura ya por POS no le será útil ¿bien? Muy bien, eh, nos pregunta el señor Jason Hernán Saavedra ¿la facturación POS también se debe reportar en tiempo real a la DIAN? Todavía no eh, como comentábamos, el, la facturación post todavía no está reglamentada. Aún la DIAN no ha decidido en qué periodo de tiempo se debe reportar esa facturación post. Estamos esperando lineamientos para ya de una vez definir cuál va a ser el proceso de facturación post específicamente como documento electrónico. Bueno, tenemos una pregunta del señor Juan Alejandro Palacio. ¿Cómo es el proceso con las facturas post? y la actualización cuando se hace al cliente mostrador o punto de venta. Y si se registra un cliente en POS, se hace actualización electrónica por lotes. Uno, uno de los requerimientos para poder emitir una factura electrónica es que debemos tener contemplados absolutamente todos los datos de ese adquiriente. Esto quiere decir que en la tirilla POS, para que pueda llegar a ser una factura electrónica hoy día, debe contener todos los datos de esa persona. Nombre, apellido, cédula de identidad, eh, correo, teléfono, dirección, país, ciudad, departamento. Entonces, digamos que eso es uno de los puntos por los cuales la facturación por post aún no es electrónica. Una vez que la IAN defina si se va a manejar por el NIM genérico o por el, digamos, la persona o cliente mostrador, entonces ya estaremos hablando de que la factura electrónica eh, para la factura POS va a empezar a regir. Por los momentos eh, eso no es viable, todavía no es, digamos, eh, necesario. Bueno, muchas gracias. Nos pregunta la señora Marcela Sánchez, ¿cuáles son los documentos equivalentes? Bien, según un decreto del año 1996, eh, de, digamos documentos equivalentes son lo que es factura post, tiquetes eh, de espectáculos públicos, conciertos, eh, cine, teatro, eh, todo lo que tiene que ver con facturas de servicios de servicio públicos, todo lo que tiene que ver con facturas eh, de universidades, colegios, jardines. Eh, no recuerdo si se me pasa otro documento equivalente, pero está contemplado en lo que es el decreto, eh, en el decreto del año 1996. Bueno, muchísimas gracias. Eh, tenemos otras preguntas que ya están eh, dirigidas tanto al proveedor tecnológico como al software, al ERP. Entonces, para que tanto el ingeniero Alejandro como los ingenieros que nos acompañen en la resolución de estas preguntas. La señora Sandra Janet Cañas nos pregunta... ¿Esta facturación se lleva por fuera de la contabilidad y se hace interfaz o es, del des, o es desde el mismo ERP que se aplica? Bueno, allí eh, atendiendo pues, el requerimiento, lo ideal es que la factura se haga desde el mismo ERP para evitar, como mencionamos anteriormente, la doble digitación. El sistema ContaPyme tiene diferentes módulos, como bien sabemos, hay dos módulos en especial, el módulo de Inventarios y Facturación y el módulo de Automatización de Documentos. El módulo de Inventarios y Facturación, dentro de su Facturación, permite emitir facturas tanto de productos como de servicios, pero también tenemos otro módulo que se llama Automatización de Documentos que también facilita a los contadores o a las empresas a registrar, no por medio de un listado de servicios la factura que pueda emitir. Si yo ya tengo alguno de esos módulos dentro de mi sistema Contapyme, pues puedo generar la factura electrónica y pues ya tengo integrado de forma nativa todo un desarrollo con los proveedores tecnológicos, en este caso con el proveedor tecnológico de Factura HK. Entonces, eso le evitaría a usted como empresa tener que digitar dos veces la información. Claro, que si usted tiene solamente el módulo de contabilidad, su volumen de facturación es poca y usted quiere hacerlo a través de algún portal que, por ejemplo, la diana entregue, también lo podría hacer. La cuestión es que tendría que volver a digitar la información dentro del sistema contable. Muy bien. Bueno, nos pregunta la señora Gloria Ramírez. ¿Cómo hace una pequeña empresa para facturar electrónicamente? ¿Hay que comprar un software? Bueno, allí la idea es... Eh, ¿Hay que comprar? No. Sinceramente no hay que comprar un software porque si la DIAN eh, habilita ese portal y dentro del modelo de la empresa está habilitado también como, como que, u, que tenga uso de dicho portal pues la empresa podría utilizar la facturación electrónica dentro de ese, de ese portal que la diana habilite pero si la empresa no tiene un, un, un, un acceso a ese portal y, no, y tiene que emitir facturas la recomendación sí sería tener un software pero no solamente tener un software sino que tenga un software que le valide de pronto también la integración con algún proveedor tecnológico para que en conjunto pueda tener pues, la información alm almacenada dentro del sistema ERP y dentro del proveedor tecnológico para que cumpla con los requerimientos de la facturación electrónica. Bueno, la señora Ana Milena Ramírez pregunta ¿Para la facturación electrónica se debe contratar con un proveedor tecnológico diferente a InSoft? Bueno, aquí vamos a aclarar algo. InSoft no es proveedor tecnológico. El proveedor tecnológico es la empresa de factoría HK, y como ellos también mencionaron, existen en el mercado ya una serie de más de 30 o 40 proveedores tecnológicos autorizados por la Dian que hicieron todo un proceso según la explicación que nos indicaban, cuáles eran los requisitos para ser proveedor tecnológico. InSoft, nosotros somos una empresa desarrolladora de software ERP administrativo y contable, con Dapin y agrovin. Tenemos una integración en este momento, con de facto y HKA, más adelante podremos tener también otras integraciones con otros proveedores tecnológicos. Lo que buscamos es poder proveerle a todos nuestros usuarios la facilidad de que dentro del mismo sistema ARP puedan emitir las facturas, controlar los inventarios, la cartera, la contabilidad, pero cumplir con el requisito de la facturación electrónica por medio de una alianza con un proveedor tecnológico autorizado por la vienda. Muy bien, muchísimas gracias. Nos pregunta, la, nos pregunta la señora Liliana Roa si tengo contapyme básico, o sea, el paquete contapyme básico, ¿puedo tener la factura electrónica o debo adquirir un módulo adicional? Bueno, dependiendo de eh, el nombre de básico, no, no sabría decirle cuál es el, el, el paquete que hace referencia. Importante es que eh, se comunique con nosotros en nuestro departamento comercial. Y verifiquemos si tiene uno de esos dos módulos, o el módulo de automatización de documentos, o el módulo de inventarios, compras y facturación. Si alguno de esos dos módulos está incluido dentro de su licenciamiento y adicional usted tiene la póliza vigente, cuando hagamos el lanzamiento de la nueva versión de ContaPyme que va a ser el Release 8, que va a incluir todo el tema de facturación electrónica, usted va a poder empezar a utilizar las alianzas de facturación electrónica que tenemos con nuestros distintos proveedores tecnológicos. Bueno, eh, el señor Javier Jaramillo Soto pregunta, ¿puedo trabajar en facturación electrónica si tengo el demo? Bueno, allí dentro del sistema ContaPyme, la facturación electrónica se habilita es en la parte de, ya de configuraciones eh, con nuestro proveedor tecnológico que tengamos asociado. El demo como tal, pues tiene unas limitantes, como su, nombre, no, como su mismo nombre lo indica, es una demostración, no están habilitadas todas las funcionalidades, está habilitado en la parte de los videos donde se explicaría cómo es el funcionamiento, pero la parte como tal de probar la facturación electrónica, que implica unas configuraciones de asociación de unos campos especiales con el proveedor tecnológico, esas no están implementadas dentro de. Bueno, eh, la señora Luz Estela Carvajal nos, nos pregunta, eh, ¿así en Contapymes, o más bien, si en Contapymes se llevan varias contabilidades, ¿se puede utilizar la facturación electrónica para cada contabilidad? Sí, se puede llevar la facturación electrónica para cada contabilidad. Se debe tener en cuenta que como son empresas totalmente distintas, ni totalmente distintas, cada empresa tiene que hacer ese proceso de solicitar ante la DIAN la resolución para poder eh, voluntariamente aplicar como facturador electrónico. Como es una empresa distinta, entonces la DIAN cuando lo apruebe le va a entregar una resolución diferente, con esta resolución, entonces ya después van a pedir un rango de facturación, le pueden dar un prefijo, le entregan una clave técnica individual para ella como empresa. Por lo tanto, entonces, sí es importante que dentro del sistema yo tengo dicho módulo y puedo emitir facturas electrónicas de cada una de mis empresas, pero tengo que hacer el proceso individual de solicitud ah, de facturación bien. electrónica ante la DIAN por cada una de ellas. Muy bien. Eh, la señora Luz Estela Moreno pregunta, si no tengo el módulo de facturación, sino el de contabilidad básico, ¿qué debo hacer para la factura electrónica? Nuevamente allí sería confirmar si tiene el módulo, ya dijo que no tenía el módulo de inventarios y facturación, pero si tiene el módulo de automatización de documentos, con este módulo también puede facturar la parte de los servicios y también viene relacionada hacia el módulo de contabilidad para que genere las notas crédito y las notas débito cuando tenga que hacer una devolución total o parcial o a un mayor valor hacia la factura que hizo. Muy bien. Eh, la señora Laura Catalina Carvajal nos pregunta, ¿se necesita el módulo de inventarios para facturar electrónicamente? No se necesita. Puedo tener o inventarios o automatización de documentos. El módulo de inventarios genera un plus dentro de las empresas porque yo ya puedo tener un listado de los diferentes productos o servicios catalogados con listas de precios, con manejo de contable, con toda la información de la estructura del producto, si tengo productos con foto, toda una estructura de stock máximos y mínimos. Es decir, no solamente la facturación viene al tema de facturar, sino que viene ligado también a otros Valores agregados, como es el control de los inventarios, si yo manejo series y lotes, si manejo comisiones por los productos, listas de, listas de precios diferentes, si yo manejo diferentes bodegas para hacer traslados y ubicaciones. Entonces viene asociado la parte del control de las existencias, que viene también directamente con el nuevo plus, que es la facturación electrónica para que yo pueda emitir las facturas. Si yo no tengo ese módulo de inventarios y facturación, a través del módulo de automatización de documentos, puedo relacionar los servicios que voy a facturar, no controlar las cantidades en existencias. Ese módulo de automatización de documentos no permite controlar existencias, para eso está el módulo de inventarios y facturación, pero sí puedo, a través de la operación de ingresos, facturar los servicios que tengo dentro de la empresa. Muy bien. Nos pregunta el señor Luis Ricardo Camargo. ¿El explorador de documentos electrónicos se actualiza automáticamente? Sí, precisamente la integración que tenemos, eh, por ser nativa, esto implica que tiene una constante comunicación a través de Internet, de los servicios web, con el proveedor tecnológico. Por lo tanto, si nosotros enviamos una factura a un cliente, pasa a través del proveedor tecnológico y éste la envía hacia el cliente y el cliente la acepta, la rechaza, la deja en verificación, le pone algún comentario inmediatamente nuestro sistema Contapyme en ese explorador de documentos electrónicos va a poder inmediatamente consultar ese estado directamente en el proveedor tecnológico para en línea actualizar la información. Entonces dentro del sistema Contapyme en el explorador va a haber una comunicación en línea inmediata con los servicios del proveedor tecnológico para poder estar consultando cómo está el estado de cada uno de los documentos electrónicos. Muy bien. Bueno, el señor Andrés Felipe Ospina nos pregunta, ¿se debe de instalar alguna actualización de Contapyme para todas las opciones de facturación electrónica o estas ya vienen en la última actualización 42? Muy bien, muy buena pregunta. Este desarrollo del tema de la facturación electrónica sale eh, a partir del segundo semestre del año, de este año 2018, en una nueva eh, versión, digámosle, del sistema que se va a llamar el Release 8. Actualmente, comercialmente, usted como usuario, cuando compra en ese momento el sistema, y si tiene la póliza vigente, está en el Release 7, con la actualización 42, que es la última actualización que hicimos. Recordemos que nosotros manejamos actualizaciones, que son mejoras que se le van haciendo al sistema, que son eh, cambios pequeños que hasta los usuarios no se dan cuenta. Los releases son cambios notorios, que por lo regular pues sacamos un release cada 3 4 años estamos próximos a lanzar este nuevo release 8 en el segundo semestre de este año el cual no solamente va a tener, va a tener la facturación electrónica sino otra serie de funcionalidades adicionales a todo el tema de contabilidad, de cartera, de inventarios, de facturación, de la interfaz gráfica del mismo sistema, es un cambio que el usuario va a ver. A va a notar. enormemente. Entonces, eh, hay que esperar a que nosotros hagamos ese lanzamiento. Actualmente, nosotros ya tenemos dentro de nuestra contabilidad en la empresa InSoft, ese Release 8 en pruebas desde hace aproximadamente unos 10, 11 meses. Estamos terminando de organizar y de depurar, al igual también con el tema de la facturación electrónica, INSOFT ya solicitamos hacia la DIAN todo el tema de la resolución, ya nos autorizaron, ya mandaron todo, ya estamos haciendo el proceso simplemente de, de pedirle el prefijo y la numeración para empezar directamente a ser también probadores de la facturación electrónica para que así cuando salga el nuevo release 8, pues ya tengamos plena certeza que todo está totalmente probado y depurado y que usted como usuario va a poder disfrutar plenamente de todos los beneficios. Muy bien, bueno, la empresa Outinif SAS nos pregunta, ¿más o menos en qué fecha estará disponible el release 8? Bueno, nuevamente confirmamos, sería para el segundo semestre del 2018. No indicamos una fecha porque es comprometernos nosotros con una fecha que de pronto puede que sea eh, anticipada, podemos salir mucho antes o podemos salir por, por algún eh, retraso de algún nuevo requerimiento de alguna información que tengamos que poner, entonces no damos una fecha específica sino que procuramos plena certeza que toda la información va a estar en el segundo semestre del 2018 pero tampoco por allá en, en, en, en diciembre o, en, o en, en noviembre cuando las empresas estén ya próximas a, a tener la facturación electrónica no, eso va a ser muy próximamente dentro de los inicios del semestre bueno, eh, La señora Gloria Giraldo nos pregunta, ¿la parte de parametrizar la factura de venta es solo a partir del momento en que se solicite la resolución de facturación electrónica? Sí, la idea es que cuando yo ya tengo toda la información que la DIAN me dio, es decir, la resolución y en especial con dicha resolución que ya solicité el prefijo y la numeración, ...pues esa información como yo la suministro también hacia el proveedor tecnológico... ...y el proveedor tecnológico nos entrega a nosotros como unas claves... ...unos token que ellos denominan... ...pues esa información es la que vamos a configurar dentro del sistema de inventarios y facturación... ...dentro del módulo, de, de, dentro del apartado de facturación electrónica... ...entonces hacer esas configuraciones de forma anticipada sin tener esa información pues no va a ser útil respecto a que no se tiene como toda la configuración correcta para que empiece a funcionar la, la integración nativa que se tiene. Bueno, el señor Moisés Pérez nos pregunta, ¿el proveedor de información tecnológica viene incorporado con contacto inmediato? ¿Uy? Bien, en este momento nosotros tenemos una alianza con el proveedor tecnológico que es de Factory, ¿sí? con ellos ya tenemos una... Eh, interfaz nativa de comunicación a través de servicios web. La idea es nosotros poder ofrecer, y tenemos en este momento comunicaciones con otros proveedores tecnológicos también, donde se está haciendo ese mismo eh, eh, enlace, esa misma integración, para que sea el cliente quien, cuando nosotros lancemos the Release 8, dentro de la gama de proveedores tecnológicos que ya tengamos implementados, él decida con cuál hacer el negocio. La idea es que, como están viendo en este momento, promovemos a The Factory porque pues, ya tenemos una integración que está depurada y que queremos pues, también que los clientes vean la facilidad del manejo. Lo que sí tenemos y queremos expresarle a ustedes es que InSoft busca una alianza estratégica con proveedores tecnológicos que primero tengan la capacidad de poder suministrar los servicios y almacenar toda la información y tengan una infraestructura. Y que, pues, que también tengan unos precios considerablemente asequibles para los usuarios. Porque nada nos ganamos con hacer alianzas estratégicas con un proveedor tecnológico que de pronto el día de mañana su infraestructura no sea capaz de soportar todas las transacciones que usted como usuario va a tener o todos nuestros usuarios van a tener. Y después el problema sería para Insoft por decir, mire, usted me está recomendando tal proveedor. Queremos ser muy responsables y hacer alianzas estratégicas con proveedores tecnológicos como de factura HK, que tiene una experiencia y que tiene una infraestructura. Muy bien. El señor John Alexander Galvis nos pregunta, ¿será necesario para los clientes que facturan electrónicamente el que tengan el módulo de mailing? Bueno, este módulo de mailing es el que el sistema utiliza automáticamente para hacer el envío de la información. Sabemos que dentro de la integración que tenemos con The Factory o con el proveedor tecnológico, con Tapime o AgroWin emite la factura y a través del driver de comunicación, de ese integrador, envía la información para que sea el proveedor tecnológico quien también le pueda enviar al cliente la factura en XML y la representación gráfica. Sin embargo, también tenemos la opción que dentro del sistema ContaPyme se pueda enviar directamente desde el software la factura o la representación o la forma en PDF de la factura como actualmente se tiene el software. Ese envío que se hace de forma automática desde, directamente desde Contapime sale a través del sistema de mailing y pues la idea es que podamos ofrecer este sistema de mailing también si el cliente tiene la póliza vigente para que pueda enviar las facturas eh, o los documentos, no solamente facturas sino documentos electrónicos directamente desde nuestra aplicación claro está, teniendo presente que ese documento que nosotros enviamos no es la factura porque le hace falta lo que ya sabemos el QV, eh, el código QR que eso lo emite directamente es el proveedor tecnológico muy bien. El señor Javier Cifuentes nos pregunta, para las facturas de mis proveedores que me llegan al correo electrónico, ¿cómo podría hacer para subirlas a Contapyme de manera automática? Bueno, ese sería uno de los beneficios adicionales que tiene la estructuración de, las, de los documentos XML. En el momento eh, sería... Eh, Empezar a hacer ese desarrollo no lo tenemos, pero eso es una de las funcionalidades que, que se busca y es que si yo envío una factura en XML a un cliente, dicho cliente pues tenga la opción no solamente de digitarla, sino hacer como una comunicación y leer desde el ERP eh, la estructura de la factura que está recibiendo, el XML y quede inmediatamente almacenada dentro de la contabilidad. Esos son otros otro de los grandes de las grandes funcionalidades que se le ven a la, a la facturación o a los documentos electrónicos y en especial en la estructura XML. Actualmente Contapyme está manejando esa estructura para que pueda enviar todos los documentos. A todos los documentos me refiero no solamente a los, a los de factura de venta, nota crédito y nota débito, sino cotizaciones, recibos, notas, cre no, eh, notas de contabilidad, eh, pedidos, eh, remisiones, que son documentos que normalmente se hacen dentro de la empresa, pero que no estamos hablando de facturación electrónica. Se pueden enviar en formatos distintos, como va a ser XML o JSON, JSON, que son estructuras a nivel de sistemas donde yo puedo leer interpretar la información y más fácilmente dentro del mismo sistema Contapime poder leer ese dato y poderlo cargar automáticamente. Sin necesidad de tener que digitar sin necesidad de tener que digitar en el sistema. Bueno, la empresa Fruinza nos pregunta ¿yo como facturador electrónico puedo ver la representación gráfica antes de generar la factura? Es tener es, es decir, tener una vista previa sin que ésta se haya generado y enviado. Sí, dentro del sistema Contapyme, al momento de guardar la transacción, si se acuerdan un poco ayer en el video, en la explicación, tenemos la opción de cuando estoy haciendo la factura, decirle aceptar y ahí me saca un cuadro de diálogo, donde, donde indica si yo quiero tener la vista previa o si deseo hacer el envío de inmediato o posponer el envío. Si yo le doy clic en la vista previa, pues inmediatamente voy a tener la representación gráfica del documento para yo poder chequear que esté de acuerdo con la información que yo le voy a enviar al cliente. Bueno, el señor Leonardo Monsalve nos pregunta, si soy contador, tengo muchos clientes y estos requieren el servicio de facturación, cómo integrar la contabilidad que le llevo a cada uno y el servicio de facturación que ellos puedan tomar con Contapime. Bueno, la idea es, como originalmente lo mencionamos hace un momento, si yo tengo como contador diferentes empresas y le voy a llevar el servicio de facturación electrónica, tengo que surtir el proceso de solicitar todos los pasos para cada una de las empresas. Ya la cuestión es que si usted va a hacer como ese requerimiento de, de enviarlos a través del proveedor tecnológico, pues mire que se le van a consumir los diferentes... Eh, eh, los planes o el plan que se tenga, ¿Tanquiera? o se tendría que crear dentro del sistema Contapyme pues diferentes áreas de trabajo, configurar el driver con la resolución y con el prefijo para cada empresa y para cada una de ellas, contratar sí, sí, sí, el sí, sí, servicio sí. al proveedor tecnológico para que se consuma es, de su propio plan eh, la información de las facturas y no de una bolsa en común. Sí. El señor Andrés Mauricio Pinzón nos pregunta, o sea que me da la opción de enviar el documento que quiera electrónicamente. ¿Se puede usar también para las órdenes de compra? Sí. Como tal, el sistema con TAPIME, con esta implementación que se tiene de documentos electrónicos, yo puedo enviar una orden de compra, puedo hacer una recepción de materiales, puedo hacer una remisión, puedo generar una cotización directamente desde el sistema lo puedo enviar en formato PDF, pero también va, voy a tener la opción de poderlo emitir en un formato XML o, como mencioné hace un momento, en un JSON o JSON, que es otra estructura también donde puedo interpretar electrónicamente la información para que ya con ella pues, pueda integrarlo hacia otras herramientas. Bueno, eh, nos pregunta el señor Germán Sánchez, ¿cómo puedo cotizar el servicio de prodor tecnológico con la empresa The factory HK? Muy bien aquí eh, en la alianza estratégica que tenemos con The Factory pues la idea sería eh, que ustedes nos envíen un comunicado al correo o se contacten conmigo al correo gerencia.comercial.com o me busquen por el teléfono o por el Skype que aquí en pantalla cuando demos la diapositiva eh, está la información para nosotros ponernos en contacto con usted y también pues ponerlo en contacto con la empresa de Factory HK para que así en conjunto pues ya podamos mirar el licenciamiento del sistema que se tiene, la cantidad y el volumen de facturas y ustedes puedan ser beneficiarios del de plan que de Factory está organizando para los clientes de InSoft para que pues puedan acceder a sus precios especiales que ellos están fabricando. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias. Eh, vamos a continuar con otras preguntas que también nos dejaron algunos de los participantes. ¿O el ingeniero tiene alguna otra sí. anotación? Sí. Otra eh, pregunta que nos indicaba un, un usuario y nos solicitaba si yo tengo diferentes, yo ya tengo un proveedor tecnológico eh, gestionado dentro de la empresa en el cual estoy a través de su portal emitiendo facturas electrónicas y Contapyme no tiene una integración con él, ¿cómo se haría ese manejo? Bueno, allí la idea es que dentro del sistema Contapyme se está organizando para que todas las facturas se puedan guardar eh, en un formato XML genérico. Tenemos dos formas de hacer como la integración hacia la facturación electrónica. La integración nativa, que es como la que mostramos en la presentación del día de ayer con nuestro proveedor tecnológico de Factory, donde es el sistema quien automáticamente, cuando emito la factura, le digo aceptar, hace la comunicación con el servicio web del proveedor tecnológico y le manda todos los datos y hace la comunicación en el explorador de documentos para saber si la factura fue o el documento fue aceptado, rechazado, si hay comentarios. Hace un análisis en línea con el documento electrónico. Eso es una implementación nativa. Esa implementación nativa, como vuelvo y repito, no va a tener costo para los clientes si tienen la póliza de actualización, soporte y mantenimiento vigente al momento de al del momento lanzamiento, del del lanzamiento del release 8 exactamente ahora existe otra forma de implementación que es la implementación denominada abierta y esa abierta ¿cuál es dentro del sistema contapyme o AgroWin los documentos, factura de venta, notas crédito, notas crédito se van a poder enviar a una carpeta donde el usuario diga en una carpeta en el escritorio en mis documentos y allá se guarda un archivo con la estructura XML como la DIAN lo solicita ese archivo XML ya está en libertad para que sea cualquier otro proveedor tecnológico que no entre dentro de las alianzas nativas, para que se lea ese documento y simplemente ya le haga la conexión y haga la información del envío eh, y que le haga el, la impresión del código QR, del código CUFE y pues sea directamente ese otro proveedor tecnológico quien haga la integración leyendo el archivo XML que vamos a poner en una ubicación que nos indique. Eso es una integración abierta. En este caso, si ese proveedor o ese cliente ya tiene una alianza con distintos proveedores tecnológicos que nosotros no tengamos nativamente, va a poder utilizar esa solución. Muy bien. Una muy buena solución para aquellos clientes o usuarios que ya tengan eh, contratado el ¿Ora. servicio con otros proveedores tecnológicos. ¿Alguna otra pregunta que nos hayan hecho? Nos hacían otra pregunta eh, y quisiera pues ya también de pronto eh, analizarla con el proveedor tecnológico con The Factory. Pues la, nos dicen que la DIAN está dando el portal. En el momento realmente desconozco cómo es el acceso al portal para la facturación que, que, que la DIAN está abriendo o permitiendo para que hagan facturas. No sé, de pronto el, el, el proveedor Tecnológico si sí conoce más en detalle a qué requerimiento nos podrían indicar al respecto. El, el planteamiento de la DIAN es este. Permitir el acceso a la participación electrónica para la micro y pequeña empresa que ellos de alguna manera consideren este. Eh, eh, calificables para para este apoyo y, y a esta incorporación. La solución de la Dian es un, una propuesta de solución que permita facilitar el proceso de facturación electrónica. Por supuesto, es una solución que tiene características propias de registrar. Eh, netamente eh, eh, el hecho de venta el, el registrar netamente la información tributaria pero este va a tener características bastante modestas eh, en base a resguardo de productos inventario cualquier otro tipo de servicio que un ERP ofrece en ese sentido este la DIAN está comprometida con que la opción de la electrónica realmente sea eh, global, sea pues, este, abierta para todos los contribuyentes y, y prestar un apoyo en los sectores que considere necesario, pero ya es propio y a discreción de la DIAN este, cómo ofrecerá este servicio y hacia dónde lo entregará. Eh, lo que sí podemos manifestar es este, eh, que es un servicio que diseñado con la intención de, de ser mantenible en el tiempo, de ser fácilmente administrable, de ser un servicio este, que de alguna manera no requiera tanto soporte y en ese sentido pues, su funcionalidad está bastante limitada a lo que es este, solamente la entrega de la facturación electrónica. Bien. Conociendo eso, pues entonces atendemos una pregunta que nos indicaban que si era necesario pues adquirir entonces el proveedor tecnológico y que si más bien, ¿por qué no hacerlo directamente Mira, en el portal de la DIAN? Miren que hay diferentes beneficios que el proveedor tecnológico, y son muchos los que el proveedor tecnológico y los diferentes proveedores tecnológicos pueden llegar a ofrecer. En este caso, este portal de la, de la DIAN... Pues es simplemente, como bien decían, para emitir una factura, pero no cumple con otros requerimientos. Ya la idea es que la empresa analice pues, la parte de los beneficios que le da tener una alianza con un proveedor tecnológico, con un software que directamente está conectado nativamente hacia, hacia diferentes proveedores donde tiene ya un control no solamente de la facturación, sino también entonces de los inventarios, de la cartera, de la contabilidad, de los medios magnéticos, de los bancos, de los impuestos, todo lo que esto implica, pero tenerlo como en una parte nativa, es decir, que yo no tenga que volver a digitar la información, porque también lo podría llegar a decir, la empresa puede digitar la información del portal y volver a digitarlo dentro del software ERP, pero bueno, el día de mañana, ¿eso qué costo implica los mantenimientos de esa doble digitación? Pues entonces, ¿qué tan efectiva podría ser la solución a los problemas internos de una empresa? Muy bien, eh, no tenemos más preguntas entonces por el momento. Eh, muchísimas gracias al ingeniero Juan Carlos Zambrano y al ingeniero Argenis Blanco por acompañarnos en esta sesión tan importante pues no solamente para nosotros sino también para todas las personas que participaron de la sesión del día de ayer donde dejaron todas sus inquietudes que sabemos que con respecto a lo de facturación electrónica son muchas las dudas que se tienen son muchas las inquietudes y muchas las que van a ir surgiendo de aquí en adelante eh, mientras se llega como tal la como la fecha límite de implementación muchísimas gracias a ustedes por la invitación realmente estamos muy contentos de poder aportar este, la intención de es ser un aliado eh, para todos nuestros clientes en materia de facturación electrónica precisamente en ese sentido potenciamos y reforzamos lo que es conseguir una solución nativa donde se agiliza el soporte, se simplifican eh, los procesos de soporte, se maximizan los valores agregados, eh, porque se hace una sinergia clara entre el ERP, entre el XML, entre el control fiscal y entre los servicios tecnológicos que ofrece el proveedor tecnológico y esa sinergia termina maximizando los servicios, maximizando el valor agregado que puede obtener un cliente. Eh, eh, eh, en ese sentido, este, estamos muy contentos con, con esta propuesta. Eh, le recomendamos a todo el auditorio que visualice una solución de facturación electrónica proveniente con esta característica, proveniente e impulsada desde, desde una solución conjunta, donde el proceso de soporte esté simplificado donde el proceso de, de implementación este ya, ya impulsado por, por, por nosotros, por, por sus aliados, por, por, por, por sus prestadores de servicio, este, InSoft y de parte de por ejemplo, y eso termina siendo garantía para para el cliente, para el contribuyente de, de, de un proceso confiable, de, de, de evitar minimizar riesgos y, y sí también consideramos que otro, otro elemento para minimizar riesgos eh, es adelantarse un poco a la facturación electrónica, ya lo están haciendo, ya se están este, eh, entrenando y tomando conocimiento, eh, pero sí, hay que, hay que adelantar un poco el proceso y evitar que los tiempos de gestión de cambio eh, en una solución como esta conjunta eh, pueden minimizarse y puede facilitarse mucho esta gestión del cambio porque ya vienen digeridas por, por dos empresas especialistas, cada una en su área, que le brindan el soporte. Pero igualito ¿sí? es bueno adelantarse para estar seguro, para que su su personal de facturación, para que su conocimiento, para que sus ejercicios contables se adapten a lo que es un XML, lo que es, que esté ya recibiéndose en la DIAN y todos los cambios que vienen inertes in, in, in y, y, y subyacentes a la implementación del control fiscal. Muchas gracias. Bueno, y y, y, pues, Sí, eh, entonces, eh, hay, no te preocupes, igualmente. Muchísimas gracias por haber, este, por haber realizado todo lo que significa este evento. Eh, muchas gracias por habernos brindado una, un espacio para, digamos, eh, poder compartir todos nuestros conocimientos, toda la experiencia que ya hemos tenido en cuanto al control fiscal y específicamente lo que es la facturación electrónica. De verdad que, eh, de parte de todo el equipo de Factoria HK, nos sentimos muy orgullosos, muy contentos, muy felices de poder trabajar con una, una empresa, digamos, de trabajar de la mano, eh, con una empresa como lo es Inso, eh, con todo el, su portafolio de productos que ofrece, eh, ahora, digamos, haciendo esa eh, relación solidificada entre ambas compañías, para sencillamente, señores, de un tamaño, digamos, eh, de dificultad, eh, si se quiere, eh, elevado, que tiene que ver con todo lo que es la facturación electrónica e entregarle a ustedes eh, ese pedacito de experiencia entre ambos eh, proveedores para minimizar todo lo que tiene que ver con ese impacto que se viene en cuanto a la facturación electrónica. De verdad, eh, un placer nuevamente y estamos completamente abiertos acá para cualquier duda que surja, eh, para mayor conocimiento o profundización, si queda... Eh, con la facturación electrónica y nuevamente muchísimas gracias y bueno que pasen un feliz día muchas gracias. muchísimas gracias ingenieros a ustedes por su participación pues en este evento sobre este tema tan importante como es la facturación electrónica y al ingeniero Alejandro también muchísimas gracias claro que sí muchas gracias también a todos por participar y en especial también a de y por esta alianza también eh, estamos muy agradecidos por, por todos los eh, análisis que están haciendo con nosotros toda la información que nos han suministrado y como pues también lo que podemos llegar a transferir a todos nuestros usuarios finales, usuarios de Contapyme y de Agrowin, que eso va a ser una, una experiencia pues muy agradable para ellos en el tema de la facturación electrónica. La idea es que no solamente estén atentos a este evento, sino a próximos eventos que también vamos a seguir realizando de temas distintos adicionales a lo que es la facturación electrónica y que como siempre dentro de nuestra comunidad Contapyme pues entonces tenemos, los invitamos a que también nos contacten en nuestras redes sociales, nos sigan en nuestras redes sociales, las páginas oficiales de Contapim y de Agrowin para que estén pues atentos a cualquier tipo de información, eventos y cualquier novedad de próximos seminarios. Bueno, muchísimas gracias al ingeniero Alejandro. Nuevamente, muchísimas gracias a todos los asistentes por participar en estas dos sesiones que se llevaron a cabo sobre eh, o con respecto al curso de facturación electrónica. Es muy importante, como decía el ingeniero Alejandro, siempre vamos a estar eh, muy atentos brindando cursos sobre diferentes temas de interés, eh, contables, tributarios y empresariales para todos los miembros de la comunidad Contapime. Muchísimas gracias a todos por su participación. Nuevamente, si tienen alguna duda, alguna inquietud, si requieren mayor información sobre nuestro software contable Contapime, en los números que van a ver en pantalla, van a poder contactarnos o en las redes sociales, como decía el ingeniero Alejandro, o a través del correo electrónico. Muchísimas gracias a todos por su participación y que tengan un buen día.